Hola a todos, buen día, buena tarde, buen, eh, lo que sea en este mundo lexicográfico que nos convoca. Estoy muy contenta porque dentro de... De, del ovario pinto, ¿no? de, de, de las presentaciones que hemos tenido en donde hemos revisado, qué sé yo, lecturas glotopolíticas, cuestiones de, de, de morfología y de lexicología, eh, diccionarios integrales, eh, diccionarios de, de nuevo cuño, como este diccionario contextual, paradigmático de Ignacio Bosque, eh, hoy también tenemos eh, una, nueva, una, una nueva tipología dentro del, del, del seminario, obviamente, eh, y tiene que ver con la, la tipología lexicográfica eh, bilingüe, que a mí en lo personal me, me está interesando cada vez más. Vamos a tener eh, dos conferencias en relación con, con la lexicografía bilingüe, eh, bilingüe eh, y eso me alegra muchísimo, me alegra muchísimo eh, porque vamos a tener diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes puntos de vista en torno al quehacer lexicográfico eh, bilingüe. Eh, y me alegra muchísimo tener acá conmigo a mi, a mi amiga, colega, compañera, trabajamos por, por sendas muy similares, cada una en nuestros países. Eh, Estela desde Paraguay y ustedes bien saben que la situación de lingüística de Paraguay dentro del continente americano es bastante particular, es única y eso hace que sea un objeto de estudio, de interés ¿no? eh, y de foco constante. Así que nada, eh, no hablo más y parto eh, dejándole el micrófono a Eva y con esto, a Eva Estela, y con esto dejar de compartir. Bien, buen día por aquí todavía. Buenas tardes, buenas tardesitas, creo que será por, por otro lado, ¿verdad? Eh, bueno, me toca hablar un poco de, de un área poco abordada, poco estudiada en, en el país, ¿verdad? De la lexicografía bilingüe. Y antes que que nada antes de empezar quiero agradecer la soledad este espacio que, que de repente escasea verdad entonces la confianza y además el desafío porque estuve o estuvimos más bien en semanas anteriores con los grandes maestros verdad Lara Ignacio Federico Daniela cada uno con su punto de vista verdad pero eh, entonces para mí es un desafío eh, hablar de, de esto hoy Voy a compartir la pantalla un momento y voy a minimizar mi otra pantalla. Ahí. Bueno, entonces, eh, es más bien un desafío, más bien es un recorrido sobre la, la praxis de la lexicografía bilingüe en el país, ¿verdad? No, no, no a hondo, porque no, no da el tiempo y tampoco eh, era la intención, sino que presentar un panorama muy general, y breve, como decía su nombre, sobre eh, el acontecer de esta producción, o de esta cala lexicográfica. Y eh, tomo como punto de partida entonces algunas cuestiones relacionadas con eh, esa eh, sensación, ese pensamiento referido a las últimas décadas sobre la nueva visión de lengua, eh, la valor, la, ese valor que se le otorga hoy día a la lengua vernácula, a lo propio, etc. Y entonces ahí también tenemos otra vez una revolución bastante interesante que se da desde el orden político, social, eh, migratorio y a la vez tecnológico. ¿verdad? Eh, ya en los siglos anteriores o precedentes, eh, empezaron a emerger esos pensamientos de lengua, identidad social, entonces como que el hablante empieza a verse como eh, hablante de una lengua y eso también otorga cierta identidad. Y eh, el pensamiento del vida, eh, la integración económica de los estados nacionales también configura nuevas relaciones entre las lenguas y ahí otra vez vemos esa diversidad lingüística, el plurilingüismo que emerge en esos contextos. Tomando el diccionario como un, un instrumento lingüístico y la finalidad para la que, la que fue elaborada eh, esta obra o estas obras, ¿verdad? partimos de la lexicografía bilingüe, siempre ha sido primigenia. ¿sí? Partimos de glosarios, vamos a la lexicografía bilingüe con ese afán de descubrir al otro, ¿verdad? de indagar qué es lo que dice, qué es lo que piensa, y al mismo tiempo también producir textos, producir eh, un diálogo con el otro a fin, bien, eh, de muchas intencionalidades comerciales, eh, amorosas, eh, de descubrimientos políticos, etc. Entonces, es esa primera eh, visión de, de que, ¿para, para qué se ha hecho ese diccionario bilingüe lo tomo así como un descubrimiento del otro. Un elemento que me permite dialogar, descubrir a los demás. ¿verdad? Y eso después se, se ve en ese discurrir histórico de, de la producción de diccionarios. Eh, tomo aquí el pensamiento de Rey de Bo, en el sentido que podemos aprender una lengua, ya sea natural o artificial, y podemos hacerlo de diferentes maneras. ¿verdad? Ya sea mediante esa exposición a ella, como lo, lo hacemos desde, desde niños, y la otra forma es a través de las obras descriptivas, ¿verdad? las gramáticas y los diccionarios. esa finalidad didáctica o esa finalidad de aprendizaje que tiene esa consulta con el diccionario. Eh, en cuanto a la lexicografía bilingüe, eh, ya Hens nos, nos hacía reflexionar sobre eh, la situación en que se encuentra, también el alumno que no hay mucha teorización al respecto, está como desvalida, eh, y además es un desafío mayor porque son dos lenguas que se ponen en contraste, y cada una tiene su categoría, su, eh, su estructura, y eh, implica también un saber bastante interesante, profundo, de la otra lengua que se quiere contrastar. Entonces, eh, él hace notar ¿verdad? que la lexicografía bilingüe es compleja, eh, destaca incluso los inconvenientes metodológicos que se han dado para producir y hace notar eh, el recordado lexicógrafo lingüista que generalmente las obras lexicográficas y sobre todo las bilingües no son elaboradas por... Eh, un grupo no es elaborado por una institución sabes más bien es algo amateur etcétera entonces van eh, haciéndose eh, desde perspectivas muy distantes muy disímiles sí y eh, al mismo tiempo van compartiendo también ciertas eh, bondades o cualidades con la lexicografía monolingüe entonces eh, tomo los pensamientos de Carlos Condo en el sentido de dos cosas. Uno, eh, el autor hace alusión a que hacer un diccionario eh, dice que es sumamente fácil, no creo, ¿verdad? Pero bueno, lo difícil es indagar por los entresijos del diccionario y la aplicación del método que implica, es decir, el arte con que se elabora, así como su proyección en la realidad del momento. ¿verdad? Entonces, yo hago diccionario, todos hacemos diccionarios, conjugamos esa cuestión, pero hay una cuestión muy detrás, muy fina, que exige otros saberes, otras cuestiones que, eh, bien, no, no habrán sido vistas en su momento, pero que, que hoy son eh, importantes. ¿verdad? Y el mismo autor señala esa cuestión, eh, esa laguna, el esto es del 2003, eh, la laguna existente en la lexicografía española sobre el, el estudio de la lexicografía bilingüe relacionada con las lenguas indígenas. Hay un componente eh, ya abordado sobre la lexicografía misionera eh, más, eh, más tratada en ese sentido, pero después estas lexicografías también bueno, modernas ¿verdad? o que se dan de, se han dado en momentos posteriores no han sido vistos. ¿verdad? Y él dice eh, que esto es un capítulo pendiente de la historia de la lexicografía bilingüe del español. Y yo creo que también desde aquí de la lexicografía eh, bilingüe del guaraní respecto del español. ¿verdad? O sea, que son dos lagunas que existen, ¿verdad? hay una conciencia de ello y eh, es difícil de repente bueno, abordar eso. ¿verdad? Y vamos otra vez, ¿qué son los diccionarios bilingües? ¿Para qué se elabora? ¿Para quién se elabora? Etcétera. Entonces tenemos otra vez esa confrontación de la lengua materna, la lengua extranjera, la primera, la segunda lengua. La segunda lengua la lengua extranjera entonces se va dando una, una relación en función de los usuarios en función del hablante en, en función del consultante entonces veamos que podemos zanjar diferentes situaciones eh, en el país se dan unas unas cualidades un poco eh, diferentes verdad eh, que vamos a ver enseguida y eh, ya la teoría actualizada respecto de la lexicografía bilingüe verdad eh, detalla algunas cuestiones que son comunes con la psicología monolingüe, pero hay tres factores que, que hacen notar, por ejemplo, bueno, la extensión que es el tamaño del diccionario, la organización de la nomenclatura, esto es igual que la, que la monolingüe, pero después ya vamos a la cuestión de la funcionalidad, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a hacer esos diccionarios? Va, va a estar destinado para la codificación, para la decodificación para la comprensión, para la producción, o sea, ella, ella implica una, una reflexión un poco mayor. ¿verdad? Eh, la reciprocidad en cuanto a la atención a la lengua materna eh, del público meta, el diccionario bilingüe recíproco considera a los hablantes de la lengua eh, de partida, la lengua fuente, como la lengua de llegada, la lengua meta, etc. Entonces, eh, ya son otros factores que hay que que reflexionar antes de aventurarse a confeccionar hoy día un diccionario. Y luego tenemos esa eh, direccionalidad. Tenemos diccionarios monodireccionales y están los diccionarios bidireccionales. Bien, la, la monodireccional va de una lengua a la otra, bien, del guaraní al castellano o del castellano al guaraní, bien. Y hoy día hay una mayor tendencia a hacerlos bidireccionales, o sea que vamos desde una lengua a la otra, y de la, de la otra lengua a la siguiente. O sea que, voy del castellano al guaraní, y del guaraní al castellano. O sea, serían métodos y formas también de estructurar y de organizar la información o los diccionarios. Eh, hoy día también está in, es importante considerar ya las teorías de las funciones lexicográficas, eh, ver el perfil de usuario, a quién, para, a quién está destinada la obra, Identificar la utilidad del diccionario, evaluar esas necesidades que son eh, emergentes, necesarias, bien, en esa situación de uso considerada a fin de poder zanjar eh, esa necesidad existente, ¿verdad? Identificar también eh, las necesidades que pueden ser atendidas con esa información lexicográfica que se pretende brindar. Entonces... En función de esa organización del diccionario, vamos a tener que considerar el perfil del usuario, y ahí vamos a esa clasificación que se hace hoy día, eh, considerando si es un nivel básico, intermedio, avanzado, o la posición en la que se halla, si son aprendices, si son traductores, posteriormente identificar eh, y analizar la situación en la que se emplea el diccionario. Voy a hacer un diccionario para un nivel básico, lo, ¿dónde lo va a usar? Bien, entonces voy viendo, voy estructurando esa organización. Y ahí otra vez empiezo a definir, ¿verdad? Si ese diccionario va a auxiliar eh, a resolver dudas eh, relacionadas con la lengua de origen, la lengua meta, las dificultades en la producción de texto, ya sea en la lengua de origen, la lengua meta, de problemas relacionados con la traducción. O sea que... Hay ciertos parámetros que ya debo atender como para elaborar un nuevo diccionario hoy día. Y en cuanto a la finalidad cognitiva, ver, si voy a otorgar información cultural a los usuarios, es una lengua que se está descubriendo hoy hoy día no no podemos olvidar que hablamos de una competencia cultural intercultural, entonces creo que el diccionario no tendría que obviar esa parte. Una de información específica. Bien, y también la información relevante sobre la lengua. Eh, y ahí en esa etapa de definición vamos a ir viendo entonces qué es lo que vamos a otorgar, ¿verdad? evaluar esa necesidad del grupo al que se destina el, el, el diccionario. ¿verdad? Otra vez, información sobre la lengua de origen, sobre la lengua meta, comparación entre una y otra, información cultural, conocimientos generales, vez, la información específica, eh, la terminología específica hoy tenemos diccionarios para fines específicos, verdad, pero a veces eh, un hablante común que está descubriendo una nueva lengua no va a no, no ir a comprar ese diccionario, pero puede darse ya una información inicial quizá en ese diccionario un poco más general, contrastar la terminología específica de una lengua de la lengua de origen con la lengua extranjera o lengua meta, etcétera. Entonces ahí al último hay que evaluar ¿Qué informaciones lexicográficas vamos a añadir en esos diccionarios? O sea que, eh, todos los diccionarios, y para hacer cada diccionario, yo creo que es algo muy difícil. Eh, solamente quien se, se enfrentó a eso sabrá eh, las penurias que se pasan, las decisiones que se puedan tomar, y a veces pueden ser acertadas o erradas, o alguien así como nosotros posteriormente leerá, y bueno, eso se hará, como dicen por ahí, de cuadritos. ¿verdad? Pero... Es una práctica que solamente con la práctica uno puede también aventurarse. Y en cuanto al contenido de los artículos, hay diccionarios estructurados de miles de maneras, pero generalmente lo, lo básico es tener esa entrada, hoy día es necesario, quizás, para un no una hablante que no tenga la información, sería la, la, la pronunciación, la transcripción fonética... Eh, la categoría gramatical, que ya sabemos por Kench que eso es inherente a la, al diccionario, ya sea monolingüe, bilingüe, plurilingüe. Las equivalencias, de ahí determinaron las o sea, equivalencias parciales, plenas, eh, medias, ¿verdad? Eh, o nulas, porque a veces también hay cuestiones que no se pueden dar un equivalente porque no, no existe en la otra lengua. Entonces, ahí aquellas que generalmente están relacionadas con el léxico cultural, el léxico administrativo, a veces la flora, la fauna, que si no existe en el otro lugar, entonces se recurrirá a, a otras estrategias de definición. ¿verdad? Y luego determinar si voy a otorgar una información lingüística, una información enciclopédica, si voy a añadir informaciones, eh, ilustraciones, cuadros, eh, apéndices, eh, creo que me sacó del inglés, hay alguna cosa, bueno, pero es un apéndice con una nada más. Y bueno, y vamos entonces cayendo un poco eh, el proceso de diccionalización en el país. Eh, cabe destacar que la lexicografía bilingüe en el país es mucho más profusa, es mucho más antigua que la lexicografía monolingüe, tanto del español como del guaraní. Entonces, nos enfrentamos a una situación que siempre se ha dado en, en esa eh, cuestión de informar, en cuestión de, de descubrir la otra lengua o informar a la población bien qué es lo que eh, se dice, cómo se dice, cómo se habla, etc. Ahí están estas dos lenguas que están bastante eh, unidas ¿verdad? desde hace bastante tiempo. Y me eh, añade que, que teníamos un guaraní étnico, el guaraní nativo, original, el guaraní colonial que se da con, con la llegada de los españoles, de las colonias, etcétera. Un guaraní criollo, bien, que, que, que pasa a emerger con, con la presencia de, de, de la otra población, ¿sí? Entonces ahí ya ese guaraní puro, clásico, etcétera, ya va, se va desvaneciendo en función de esa fusión que se da entre los hablantes. Luego teníamos el, desde el 1870, más o menos 1870, ya como una lengua nacional, la UDMLA. Pero ponga yo el, el, el año en que la, el guaraní es considerado por la Constitución como una lengua nacional. Una lengua nacional desde 1977, entró en un momento en el sistema educativo, como eh, una educación bilingüe, eh, eh, en un modelo anterior, y luego en el 92 sale eh, la nueva, o sea, se produce, se promulga más bien, la nueva constitución del país, y ahí se consideran ambas lenguas oficiales, el guaraní ingresa al sistema educativo con el, eh, el sistema de educación bilingüe de mantenimiento. De mantenimiento anteriormente, eh, entonces... Eh, nos, nos enfrentamos a, a unos nuevos desafíos que emergen en cuanto a la producción de diccionarios. Eh, se inicia entonces con las obras en el marco de la, de la institución colonial eh, de manos de Antonio Ruiz de Montoya. Eh, no, no me voy a detener en él hoy porque ya di algunas pinceladas y es una obra que requiere más tiempo también analizarla él produjo dos obras, dos obras de cortes monodireccionales, pero se complementan. O sea, primero lanzó el tesoro de la lengua guaraní, ¿sí? que la lengua de partida es el guaraní y la lengua de llegada es el español, y posteriormente va el vocabulario de la lengua guaraní, que toma como lengua de partida el español y como lengua meta el guaraní. Eh, estas obras siguieron el patrón eh, de producción de la época Sí, eh, existen eh, varios diccionarios, varias trilogías eh, en América eh, que siguen un mismo patrón. Toman como punto de partida, sobre todo para la concepción diccionarística de Montoya, eh, la obra de Nebrija. La obra de Nebrija, eh, los producidos en México, producidos en Perú. O sea que hay una escuela y hay una tecnología aplicada en esa producción de diccionarios. Entonces es un patrón similar... Eh, se da mediante diferentes tipos de definiciones, de definiciones aproximativas, eh, a veces tenemos glosas, eh, tenemos algunas de carácter enciclopédico. Bien, entonces ¿no? es un diccionario, o son más bien diccionarios, que están muy adecuados a esa época. Y luego, bueno, posteriormente hubo una obra, ya por 1700, que es la obra de Restivo, de otro sacerdote también que añade informaciones, amplía eh, la obra de Montoyana. Entonces, eh, pero vamos en ese marco. Y hasta ahora, no, no, no quiero afirmar, pero hay como un silenciamiento. ¿verdad? Y en, en 1926 nuevamente emerge una producción mm, lexicográfica bilingüe eh, en territorio paraguayo. Vamos a decirle en territorio paraguayo, pero tengo ahí un, un dato así como que no no pude acceder a la obra verdad que hay un diccionario guaraní castellano castellano guaraní de Justo Botilloni que se publicó en Turín en 1926 entonces este es un sacerdote eh, que publicó tiene eh, diccionarios gramáticas o sea que es un estudioso de la lengua o eh, de, de esos aventurados sacerdotes que se abocaron a la producción lexicográfica Siempre vamos viendo que esa producción está en manos de sacerdotes, en manos de abogados, eh, etc. Entonces, cómo es la conducta que se dio en toda América. En 1948 emerge el diccionario castellano-guaraní, castellano, castellano guaraní, eh, anteriormente a ese, el gran diccionario castellano-guaraní de Antonio Ortiz Mayán, me, me perdí en el hilo. Eh, esta obra también, o sea, primero fue una obra eh, breve, acotada, y que se fue acrecentando eh, con el devenir de los tiempos. ¿verdad? O sea, que el, el autor fue acrecentando esa producción. Posteriormente, hay datos, bueno, dice 48-44, bueno, cuando produjo eh, Antonio Walsh el diccionario guaní castellano castellano guaraní Este sacerdote, jesuita. ¿verdad? tiene una gramática y en la misma gramática ya hay por ahí un análisis protopolítico en que él eh, asume que sigue esa línea, ¿verdad? Entonces como una autoridad, eh, bien, eh, siguiendo ese patrón de elaboración de, de, de, de gramáticas, de diccionario, de actualización, etc. Y luego está el diccionario de Anselmo Jover Peralta y Tomás Osuna, que, quien falleció antes de la publicación, pero estuvo trabajando en la producción entonces, eh, serían como las cuatro obras de referencia en ese marco en, el, en la primera mitad del siglo XX. ¿no? Entonces son obras, producidas son obras autorales, o sea, se continúa con esa conducta. Eh, cabe destacar que, lo mismo como dije, son eh, autores, sacerdotes, Anselmo Jover Peralta fue docente, más abogado, fue uno de los miembros fundadores de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, creo que estuvo asociado con la, con la, eh, la Academia de la Lengua Guaraní también, que se había fundado en, en algún momento, luego se disolvió, etc. Eh, tenemos también a Antonio Walsh sacerdote jesuita, eh, y él también, o sea, lo define, ¿verdad? como lingüista, hablaba muchísimas lenguas, tiene una producción importante también en otras lenguas, y Antonio Ortiz Mayanz, que... Eh, fue abogado o estudió leyes y fue periodista. ¿verdad? Ahora, tenemos otra vez ahí dos eh, producciones dadas de, de, de, de agentes externos, desde la exogramatización, para hablantes no nativos, y dos eh, autores nacionales. ¿Bien? Entonces, y esos dos autores también estuvieron marcados otra vez por el exilio, ¿no? o sea, desde las obras. De repente se, se, se publicaron en, en Buenos Aires. Pero entonces hay toda una conducta, hay que recordar que, que Paraguay desde 1870 estuvo muy marcado por eh, la guerra, eh, las cuestiones políticas, eh, y en 1930 nuevamente emerge otra guerra, y hay una conducta de exilio, ¿bien? de éxodo de de, de varias personas y varios intelectuales del momento. Entonces hay como mucho silenciamiento, ya sea dentro de la academia o academias que se habían fundado, que se desvanecen al, a la ida de, de, de estos autores. ¿verdad? Una caracterización general que hago sobre las obras sería como son autorales, ¿sí? son productos de un solo autor, bueno, oficialmente, la ordenación seguía la, el alfabeto, el alfabeto de, de, de cada momento. Son bidireccionales, o sea, que se hacen en, en las dos orientaciones, guaraní-castellano, castellano-guaraní. Eh, se colectan eh, voces de, de diferentes ámbitos, eh, de repente puede estar un poco atomizado, puede mm, prevalecer más un campo que otro. Hay unidades léxicas simples, unidades léxicas complejas. Ahí me, se me escapó azúcar hace rato. Bueno, categorización y la categorización también es una cuestión bastante irregular. Hay diccionarios que incluyen la categoría gramatical, hay otros que no incluyen, hay otros que incluyen parcialmente, etc. Las equivalencias a empleadas son las plenas, las nulas, etc. Eh, creo que no se ve muy bien, es una obra de, como es un diccionario muy, eh, como le llaman los alumnos, gordo, entonces eh, no da como para hacer una buena foto, un buen escáner, ¿verdad? Pero eh, eh, recogí eh, la obra que se ha publicado en el 2000, más o menos, de Ortiz Mayán, ¿verdad? que es un diccionario bastante, de casi 800 páginas, este diccionario conserva la gracia, eh, anterior a 1950, pero también tiene un, una nueva incorporación de la Nueva CIA. Pero hay cuestiones que eh, no están claras, o sea que el prólogo de, de la editorial es sencilla, alude a que el autor hizo ciertas correcciones antes de fallecer, etcétera, Pero no hay más información. O sea que no tenemos eh, la fuente de obtención de datos, no tenemos eh, de dónde hacernos para decir dónde obtuvo el autor eh, las piezas colectadas, piezas puestas en contraste. Eh, en cuanto a, al, al, al modelo anterior, con la grafía anterior, podemos ver que aparecen algunas categorías gramaticales. En la versión con la grafía actualizada, o le dicen eh, grafía científica, eh, vemos nada más que está en la entrada, dos puntos y el equivalente. ¿verdad? Entonces, ahí están esas cuestiones decir, bueno, lo hizo así, lo hizo la editorial, porque en uno sí, porque en uno no, ¿verdad? Y también eh, las entradas, bien, se acortan, veamos aquí ya, eran de dos columnas, en la, la otra ya tiene tres columnas y eh, está como un poco más abreviado. Entonces, hay cuestiones ahí que no se definen, a veces se ve un poquito más que esto. Bueno, esta es la, la, la, la sección de, de, que va del castellano al guaraní, entonces eh, dice abarcar, abrazar, y eh, después dice, eh, da informaciones, hay una barra simple a modo de separador de, de acepciones, eh, abatimiento por ejemplo, bien. falta de fuerza, o sea, que añade otra vez una explicación de lo que significa abatimiento, porque seguramente no habrá pensado que la gente no conoce. Y bueno, y si fijamos, nos fijamos, son las clásicas palabras que aparecen en los diccionarios de español, las entradas, ¿verdad? Abarrotar, abatimiento, abatir, abatatado. Bueno, el abatatado que aparece siempre como... Eh, de repente en algún lugar apareció como algo... Como un paraguayismo. Bueno, entonces, vean ahí, él por ejemplo en abatatado, un equivalente en español, atemorizado, entre paréntesis, pone... El, el verbo, ¿verdad? Es, está, porque es estar abatatado, estar de tal manera, y eh, posteriormente el equivalente en guaraní, que es tihide, Entonces, hay como una estructura, bien, muy intuitiva, eh, muy de práctica, a ver, a ver cómo eh, va la cosa. A ver, veamos abatido, y hay otra vez como un sinónimo, bien, pobre, ¿verdad? Y él lo, lo define como Boria borias Después a la otra eh, acepción, ruín, o sea, que va explicando eh, esa constitución de, sinonímica del español mismo y luego con eh, las inserciones en guaraní, ¿verdad? Eh, abatir es echar por tierra, eh, monguí seguramente, ¿verdad? Derribar, etc. No, monguí, no es monguí, monguí, que es mover, etc. Derribar algo, bueno, entonces vamos viendo cuy, cuando eh, pone ahí ñemonguy, hacer algo, bueno, etc. Entonces va dando otra vez ciertas notas eh, a modo de información explicativa sobre eh, el equivalente. Luego, tenemos el diccionario de Wash, que es una obra eh, de referencia, de repente, bueno, es muy consultada hasta hoy día, en la que se adecuó prontamente a la anagrafía Actualizada, etcétera. Y encontré un, una cuestión, un, una reseña que hace Pedro Rona en 1966 sobre la obra. ¿verdad? Y eh, me pareció bueno rescatar en el sentido que dice: si bien una lengua merindia, como el guaraní, no puede considerarse dentro del marco de la, la filología hispánica, hay dos excelentes razones para reseñar la obra. Primero, el hecho de tratarse un diccionario castellano guaraní, guaraní castellano. Segundo, la circunstancia de que el guaraní no es meramente una lengua americia, sino una lengua de cultura que eh, ha influido y sigue influyendo poderosamente en el castellano de la región río platense. ¿verdad? Entonces, y ahí habla de, de la configuración histórica de, del guaraní en el, en el Paraguay, dice, no puede hacerse ningún estudio adecuado del español regional del área río, río platense sin tomar profundamente en cuenta el guaraní. ¿verdad? Y eh, no me parece eh, súper acertada esta definición de Rona, bien que eh, sirve como para fundamentar lo que uno dice después. ¿no? Y el, el, esta reseña de Rona es interesante porque él hace como eh, un análisis ¿verdad? De, de qué es lo que tiene y compara, la, porque esta es la cuarta versión, la cuarta edición, compara con la versión anterior, eh, de eh, que la obra fue acrecentada, fue innovada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se añade? Entonces, en la edición anterior teníamos abajo, will, will, etcétera. Entonces, entonces esto serían como un modo de uso, una combinatoria de la palabra will. Es debajo, entonces, will, debajo del árbol, ¿verdad? Oga debajo de la casa. Entonces, eh, después decirlo debajo del árbol, de la casa, oga will, bajo techo. Bien, entonces, vean cómo combina y también cómo se, eh, no hay una, una separación entre acepciones, dónde termina uno, dónde empieza el otro, es una ejemplificación, forma parte de la definición, etc. En esta edición, y que es algo que más o menos se conserva hoy, eh, bien, aquí añade una información un poco más ampliada, dice, el padre vive abajo, pero el hijo vive arriba, entonces hay, hace una traducción de esa de información, eh, lo, lo interesante de la obra de Wash es que él eh, incluye el morfema eh, entre paréntesis del, del lema verbal. ¿verdad? Entonces, eh, Ñemonbo sería el verbo, acá el, estaba en, en la versión anterior y acá eh, delimita cuál es el morfema de conjugación entre paréntesis. ¿verdad? Y lo hace ahí en, en primera persona. ¿verdad? Entonces, eh, Va tomando eso y, y hace como una especie de traducción: abal, abalanzarse, español, bóvara. Entonces, saca esa traducción, después otra vez, GC, que es contra él, Aguagema y Chupé, una escritura anterior incluso, allí estuve GC, estando bañándome, se abalanzó contra él. Y vean aquí esto: dice. Eh, se abalanzó contra él y la apuñaló, ¿verdad? Entonces, ¿y esto de dónde sacó? ¿De... ¿Por qué el ejemplo, verdad? Porque si bueno, y la apuñaló, bueno, es de literatura o acontecía en ese momento, porque vamos tomando también que el diccionario tiene que reflejar la lengua del momento, ¿verdad? Y no sé si se si acontecía eso o por qué la, esa ejemplificación, ¿verdad? O ya jujá o en Bayupe o ikutú, ¿verdad? Entonces, eh, el, el cultivo es eh, apuñalar, bueno, entonces veamos que él hace toda ahí una información sobre el lema. ¿verdad? Eh, hay una introducción, ¿verdad? Con no figura, eh, avalorio, ¿verdad? Entonces puede poner, quita agua, U, ¿verdad? ¿verdad? Eh, llegó a careí, o sea que algo que no, no es, es verdadero, ¿bien? Eh, abanderado, eh, abandonar, ¿verdad? Y acá veamos que abanderado y su poder era jajá, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí habrá empezado, eh, qué sé yo, los desfiles o alguna cosa. A eso empiezan ahí, bueno, a introducir también abanderado para el guaraní, ¿verdad? Eh, Etcétera. Entonces, veamos lo mismo con los verbos ajellar, dejar, allí Entonces, van marcados en ese sentido. Entonces, un hablante podría descubrir si, el ver si es verbo o no, porque no hay información gramatical, ¿bien? Cuando es verbo, lleva un paréntesis. Bien. Eh, tome una, una, nada más una imagen de, de una de las versiones. Eh, va desde el castellano al guaraní en primer lugar. Algun, esos son los signos y las abreviaturas que él utiliza. Eh, da información sobre algunos hispanismos, eh, impersonal, incrementado, presentado, intransitivo, pero que tampoco es regular. Y en las versiones actuales, esa información de transitividad o de intransitivo, bien, eh, no se concreta en, en la información otorgada. Eh, bueno, ahí ya alude a la, la nueva ortografía, etc. Entonces tenemos las la dos versiones en cuanto a la entrada de, del castellano guaraní y guaraní español. Entonces, eh, veamos, o sea que dice, a, a se puede decir P o B, ¿verdad? Según los casos. Doy esto a mi madre, a me coba, super. Entonces, eh, ejemplifica la combinatoria eh, del de lema eh, en el enunciado. Entonces, eso no. Después acá vamos otra vez a, ah, primera letra del alfabeto guaraní, soberna como la A del español. Y pone un ejemplo, A, entre paréntesis, D, ¿verdad? Entonces, eh, tiene o sea, esa estructura que carece de categoría gramatical, hay informaciones eh, importantes, ¿verdad? no están delimitadas las, las acepciones, los cambios, no están numeradas, etc. Este es eh, un modelo, un ejemplo, de la obra de Anselmo Jover Peralta, eh, manifiesta que tenía 20.000 vocablos, 60.000 acepciones, etc. Etcétera, etcétera. Esta obra, eh, noté, que tiene una, una información preliminar eh, interesante, ¿verdad? Porque las demás tienen la portada, una página preliminar, a lo sumo otra, pero no se dan las, las informaciones a las que estamos acostumbrados, o sea, que, que queremos hallar en un diccionario. Él hace un detalle, un prólogo, qué tipo de palabras colecta, eh, incluye incluso, eh, creo que no saqué bien no no trae. pero eh, tiene la bibliografía consultada porque las obras anteriores no tienen o sea que uno sabe de dónde obtuvo la fuente ¿verdad? o sea cuál fue la fuente de consulta o puedes incluir, eh, miro aquí miro allá de dónde salió uno no puede determinar eso porque eh, hay una ausencia este autor sin embargo otorgan en las preliminares está la, las obras consultadas ahora está en el diccionario eh, del sacerdote este italiano que había manifestado, bien, todas las obras eh, que le precedieron, ¿verdad? Y eh, algunas que otras, por ahí el diccionario de la, de la lengua española, por supuesto, bien, y al mismo tiempo también Anselmo Jover Peralta hizo trabajo sobre el guaraní, es una, un trabajo bastante interesante, ahora que, que ver si es válido, si sirve o no sirve, bien, desde otra perspectiva hoy, pero eh, lo que uno puede notar es las consultas que hizo sobre, eh, de los lingüistas del momento, el discurso referido que hace. ¿verdad? Eh, este autor vivió en Uruguay, o en el Uruguay, en tiempo, bien, entonces, eh, el diccionario razonado, bien, etcétera, entonces hay como una, una escuela, bien, eh, diferente, ¿verdad? Podemos ver entonces que él, Añade la categoría gramatical, añade las informaciones, eh, separa las excepciones ya con la pleca, etc. Entonces, eh, bueno, va eh, me perfe perfe o sea, perfeccionándose la práctica. ¿verdad? Entonces, hay como una evolución, las entradas van, bueno, en versalitas, ¿bien? Entonces, hay, pero... Eh, como les dije, hay una información más detallada de cómo se practicó eh, o qué camino se siguió para la elaboración del diccionario. Y vuelvo otra vez aquí al contraste que hizo Rona sobre las obras. Eh, la obra de Walsh, de la cuarta edición, y él eh, ve, notable, o sea, que nota esas cuestiones que aparecen. Era el que dice, eh, abajo, bien, y huipe, o sea, cómo lo van eh, registrando cada uno, ¿verdad? Va a lanzarse a Yemonbo, Aguas ¿verdad? En el otro dice, Yemonbo, recoge la forma plena el verbo, eh, y el otro, Yemonbo, entonces va haciendo un, un interesante contraste en dos páginas, este gran lingüista, ¿verdad? Eh, eh, va notando entonces esas similitudes y eh, la diferencia. Qué aparece, qué información está contenida en uno, y la, todas las cuestiones que podrían eh, verse, ¿verdad? Y eh, remata, cuando dice, la verdad es que ningún otro diccionario refleja el guaraní tal como se habla en el Paraguay, sino el guaraní tal como los respectivos autores querrían que se hablara. O sea, hay, hay una cuestión siempre, ese purismo, esa cuestión observada que la lengua se va hibridando, pero, eh, bueno, Ronald lo sacó bien ahí, entonces la eh, alivianó, no. ¿verdad? Entonces, en la segunda solución, él habla justamente de instrumentalizar la lengua, ¿verdad? A falta de una autoridad central, ya que ninguna de las dos academias del guaraní es acatada, por la dos academias, creo que hay, o de una literatura que utiliza un lenguaje uniforme, los gramáticos paraguayos, virtualmente todo menos aficionados, tratan de solucionar el problema inventando términos o palabras cultas, con la esperanza de que el público las acepte. Hay que interpretar, por tanto, eh, los diccionarios guaraníes españoles y las gramáticas guaraníes como una mera expresión de la voluntad de los intelectuales paraguayos de instrumentalizar su idioma. Decimos voluntad porque no se eh, trata de algo ya logrado. Bueno, yo creo que ahí resume toda esa práctica, bien, bien notada, bien observada por, por Rona. ¿Y eh, qué se ha dado? Siempre en función de una producción intelectual individual, una información, un punto de vista subjetivo quizás, y al no tener esa información, bueno, de, de dónde se obtuvo el material colectado... Eh, la nomenclatura, bien, todas esas cuestiones, bien, da como para aseverar y coincidir plenamente con el autor Luego, con la, la aparición, bien, ahorita, eh, de la nueva constitución del guaraní, que pasa a ser oficial, que se inserta en el sistema educativo, en la época del 90 emergieron eh, diccionarios, de todos los colores, de todos los tamaños, ¿verdad? de todos los autores. Entonces vamos teniendo como una producción profusa en función de, de un mercado que había que satisfacer. ¿verdad? Entonces tenemos diccionarios de, de, de nueva época, le llamo yo, en el sentido que, bueno, pasaron 40, 50, 100, 400 años ya de, de aquello a ver qué nos traen de nuevo. Entonces tenemos nuevas obras... Eh, acá encontré estas dos que eh, no, las, no las tengo conmigo, ¿verdad? pero se dice elaborado en el Perú, pero son autores paraguayos, esta no, no aluda a la autoría pero es una, eh, una editorial eh, externa, no es, es interna, ¿verdad? entonces nada más que para ver ¿verdad? tomo aquí eh, de ejemplo nada más el gran diccionario de Bañé, Guaraní castellano, eh, castellano Guaraní de eh, Lino Trinidad Sanabria es una obra bien profusa, eh, casi 900 páginas, eh, tiene una nota del autor, ¿verdad? que da esa información de la lengua, eh, también alude un poco a qué obras consultó para la obtención de los, materia de, de los materiales, etc. Hace una nota de una página bien de la práctica. Luego tiene un prólogo hecho por otro referente de la lengua que podemos ver. Incluye una tabla de abreviaturas, empleadas, o sea que, eh, bueno, va, va iniciando una práctica mejorada, más actualizada, pero las informaciones tampoco no son eh, profusas como para dilucidar toda esa confección. Entonces tenemos la entrada de, del, del guaraní al castellano, del castellano al guaraní, limitada por colores. Eh, vemos palabras de repente, bien, que, que no son recurrentes, eh, el diccionario tiene algunas imágenes, algunas ilustraciones, eh, hay una información gramatical, que era la, la, la ausente anteriormente, bien. pero es interesante porque es un diccionario profuso, ahora, eh, ¿de dónde emergieron todas esas palabras conectadas, esa nomenclatura?, eh, sigue siendo un misterio ¿verdad? Porque si uno empieza a buscar En el otro diccionario Y en el otro diccionario Y tal A veces uno no se encuentra O hay neologismos Y también hay un componente autoral Que de repente ha primado Era una práctica individual Entonces vemos la, la misma cuestión Hay una, una innovación Hay colores, etcétera o sea, Una obra bien interesante Para la modernidad eh, y luego están los diccionarios pequeños eh, a modo de, de bolsillo, a modo de llevarlo en la mochila, a modo de ir a la escuela. Entonces, eh, esos diccionarios pequeños son los que se han producido. Que tenemos, yo creo que 30 diccionarios. Bien producido para esa población escolar, bien sacada eh, hay autoría nuevamente individual. Eh, algunos son asumidos por la editorial, contratan un autor, eh, etc. Entonces vamos eh, viendo una nueva tipología de diccionarios. Son los, los diccionarios de, de tamaño pequeño eh, para que pueda tener eh, el, el niño, el estudiante en el colegio. Bueno, encontré esto... Eh, es una obra eh, editorial de, de la editorial Inda, india guapa, que es uno de los pocos que tiene colores. Miren ahí, tienen unas imágenes, pero ayer al expulgar otra vez, digo, porque había mirado las primeras páginas y tal, después hay algunas cosas que no están concordando. La imagen no concuerda con eh, la, la definición de la información que trae, ¿verdad? Y si uno va analizando hoy día esas imágenes bien, ya no condicen con una nueva visión del mundo, ¿verdad? Eh, piernas, sale la pierna de la mujer, ¿verdad? Eh, bien, son cuestiones que uno ya hoy lo va a ver de una manera distinta, es muy lindo el dibujo, todo lo demás, pero que hay cuestiones editoriales también, además de ver toda la nomenclatura, todo lo demás, que esa imagen condiga con la población, que es el mensaje que va a enviar, porque la imagen también añade información etcétera, etcétera. Entonces, eh, bien, acá vemos algo de, de una mujer, bien rubia, etcétera. Entonces, bueno, el componente cultural, eh, ¿dónde está? Verdad? O sea que uno empieza a, a tallar y a analizar de repente más la imagen que el contenido. Entonces, como un diccionario de equivalencias eh, la entrada, eh, la, los equivalentes, eh, nada más. Eh, las, las unidades complejas también van en, en el emario, eh, no están así separadas como solemos identificar en otras prácticas. Entonces acá abanicarse, bien, sale todo un personaje de cuento, abandonado, ¿verdad? entonces es más o menos la, la práctica que, que hallamos en este diccionario que no, no fue muy difundido, de repente, bueno, esto cayó en mis manos porque un alumno llegó y no sé, se olvidó ahí, jamás vino a buscar, no sé, dejó en el colegio. Pero bueno, yo voy a mirar y encontré algo como que es digno de, de, de revisión. La, la autoría está a cargo de, de una persona eh, que hoy forma parte de la academia, más otra, otro docente de, de lengua guaraní, etc. Y los diccionarios cuya foto había mostrado anteriormente también son... Eh, Autores eh, nacionales, salvo eh, Meliá, ¿verdad? perdón, Meliá es Meliá, eh, que se abocaron a la producción de estos diccionarios. Eh, casi todos son académicos de, de la lengua guaraní hoy. Meliá eh, también estuvo en la Academia Paraguay de la Lengua Española, etc. Bueno, y ahí vamos otra vez, entonces, ¿para quién se hacen los diccionarios? Es decir, eh, obras de nueva co eh, corte a quién está destinado etcétera entonces eh, tenemos una, esa de la dice queríamos un diccionario de uso directo sencillo práctico con significados directos sin complicaciones eh, etcétera sin invasión de vocablos extranjeros ahí ya vamos a analizar el discurso y vamos a ver entonces una tendencia hacia el purismo, ahora eh, bueno, que sea comprensible, eh, que sirva de instrumento para el aprendizaje, enriquecimiento, eh, quiere todo. ¿verdad? Entonces, y ahí alude a los alumnos en las asignaturas, en las instituciones educativas en el país. ¿verdad? Entonces, eh, en ese sentido, ahí tenemos una eh, visión, una proyección del, del público al que va destinado la obra. El diccionario básico que mostré ahí y cuyo autor es Meliáza, o sea, es la obra de Walsh abreviada con los ajustes y con las incorporaciones hechas por Bartomeu Meliá, ¿verdad? Y él eh, añade, dice, en, este, en el diccionario básico, en este diccionario están los términos suficientes para expresarnos con propiedad y elegancia. Entonces ahí también veamos que el autor mismo emerge en el discurso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, haciendo como una síntesis, los diccionarios nuevamente son bidireccionales, producciones de autor, escasa información sobre la fuente de, de información de los materiales, carencia de indicaciones de uso, eh, reducida información gramatical, exigua ejemplificación, eh, inserción de, de ilustraciones en algunos sí, en otros no, etc. En cuanto a las preliminares, tomando estos cuatro diccionarios, Vamos no, a ver el Ñeiruru, que es eh, uno de los más consultados de repente. Bueno, tiene la portada, tiene la fichas técnica, los créditos también eh, que, que estén ahí, ¿verdad? Las abreviaturas, instrucciones de uso, lista de partículas prefijas y sofijas, el, mi pequeño bañé de mochila, es un diccionario abreviado de del bañé de, eh, del autor eh, Trinidad. Entonces tenemos una portada, ficha técnica, informaciones, eh, el yo pará, eh, tablas de abrigado. La funcionalidad de por qué está el yo para? Eh, no sabemos. Es mi pequeño bañe de mochila, el nombre me da una intención que está destinada a niños. ¿Bien? Entonces hay informaciones. Eh, tenemos dos obras que son de Félix de Guarania. Eh, bueno, ahí tenemos portada, ficha, un prólogo al nuevo diccionario, ¿verdad? Eh, el otro también, muy, muy escueto, pero hay una presentación en la contratapa. El diccionario de Melía tiene una portada, ficha, presentación, abreviatura y las fuentes de ilustración. La ordenación se ha hecho de manera alfabética, pero eh, al ser de nuevo corte en la sección castellano, vamos a encontrar todavía palabras que empiecen o estén lematizadas con ch inicial. Eh, bueno, acá el qué es lo que manifiesta Meliar respecto de su obra, cómo la ordenó, eh, dónde van la, los digramas, los lígrafos, etc. Entonces, más o menos eso. Las nomenclaturas, bien, cómo están ordenadas, entonces tenemos actividades laborales, flora, fauna, tabuismo, eh, bueno, aquí palabras no, no, no están pudibundo, entonces tiene algunas que otra, ¿verdad? Nombres propios, eh, se coletan nombres propios, en el otro diccionario de la flora, fauna, onomatopeyas, nombres propios también, el nombre de eh, ciudades, etc. Entonces, es un, una práctica un poco híbrida. Ver, tenemos el otro eh, diccionario, de Ñerirú, eh, flora, fauna, onomatopeyas, bueno, eh, lo mismo, vamos con el diccionario Abañepoti, lo mismo, o sea que ahí hay más directo. Palabra. Eh, equivalente, y acá nuevamente, a Pepú, una granja agridulce otra vez es explícita para dilucidar aparentemente más eh, la información que el Apepú, eh, a qué corresponde. Fauna, aguará, zorro, bien, eh, hormiga, onomatopeya, o sea que es una, una frecuencia en la inserción de, onome, de onomatopeya, pero atendiendo que el guaraní es bastante onomatopeya. Este es el diccionario de Feliciano Acosta y Natalia Criboye de Canese. Eh, inserta eh, las categorías gramaticales, eh, las definiciones ya de van separadas por números, etc. Entonces, eh, podemos ver también inserción de formas complejas, etc. El diccionario abreviado eh, que resuelven de repente las dudas eh, de un hablante. Eh, incipiente. Eh, también vamos viendo ahí, o sea que cómo va le lematizando, eh, qué tipo de palabras utiliza, y ahí tenemos también otras cuestiones que ya no voy a hablar, verdad pero que son las cuestiones dónde termina una palabra, cómo se unen, es una forma compleja, es una forma compuesta, etcétera, etcétera. Son cuestiones también que no están unificadas, que cada uno sigue una escuela, una doctrina, etcétera. Este es el abanemosisla que es el derivado más pequeño de de la obra de Trinidad Sanabria. Entonces vean que es, tiene una letra muy, muy, muy pequeña y, eh, para condensar todo y prácticamente no, no se puede utilizar. Contiene categorías gramaticales, que es lo importante, de repente. Eh, da, hay una separación de acepciones, etcétera, ¿verdad? pero sí, la letra es muy pequeña. Y esa es una función, sí, es un, un elemento pedagógico que siempre se tiene que atender, ya sea un libro, ya sea un diccionario, el tamaño de las letras a fin de que cumpla su función. Este diccionario es de Feliz de Guarani, editado por la editorial Servilibro, entonces vemos ahí. Prácticamente es equivalencia, ¿verdad? O sea, entrada salida. Bien, entrada equivalente. Eh, bueno, ahí vemos la marcación, en el, se escapan, o sea que no, no hay información. No se usan las marcas categoriales, pero de repente apareció una. Entonces, es eh, como que de repente hay una ya, o oh, apareció una locución, o oh, apareció un sustantivo, un verbo. Entonces, eh, como hay ciertos descubrimientos. Eh, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Cómo está estructurado, aquí tengo a Yu, Maduro, y va a Yu, las formas complejas, se introduce ahí, del de, de, de, de lado con negritas, ¿verdad? fruta madura, etcétera. Entonces vamos viendo un poco eh, esa cuestión, ¿verdad? Aquí, acá hay orquesta, orcajo y acá hay una V, ¿verdad? Una V que aparece. Bien, entonces, eh, son así informaciones que se deslizan. Esta es la obra de Wash, um, hecha por Melian en una forma básica, abreviada. Entonces mantiene la estructura tradicional, tiene algunas imágenes eh, añade algunas informaciones, pero también mantiene esa ausencia de la categoría gramatical. No sale bien ahí, acá podría verse, por ejemplo, con acá, que es cabeza, y bueno, y todas las formas que podrían combinarse con acá. Eh, las imágenes, eh, lo, el análisis de, de, de las imágenes también habría que ver si, si permiten, eh, acrecentan información o eh, me sacaron un lugar. Entonces vamos viendo eh, estas cuestiones eh, en esa práctica eh, de nuevo, podríamos decir, y muy destinado, como les dije, a la población estudiantil. Bueno, cerrando y en honor al tiempo, eh, saco aquí las palabras de Rona, creemos la necesidad de instrumentalizar el guaraní, puesto que es un idioma de cultura, la única lengua de la cultura indígena que vive actualmente, no tanto así, pero bueno, eh, creemos en cambio que el camino elegido eh, que no sea el camino correcto, ¿verdad? la multiplicación de diccionarios completamente diferen diferente, no contribuirá a la normalización, al contrario, constituirá más bien un obstáculo. Si vamos en, en ese sentido de instrumentalizar una lengua y eso me sirve para incorporar, para fijar, ta, ta, ta entonces, es como que eh, hay escuelas, hay pensamientos, hay subjetividades que permean en las obras. Y al no tener esa información, al carecer de la información eh, mínima, de dónde se obtuvieron, de la elaboración y tal, eso también hace notar una mayor subjetividad. Eh, bueno, los prólogos, lo notable es que todo están redactado en español, ninguno tiene, o sea, habla de vivismo, ninguno está... Eh, redactado guaraní bueno, verdad la mayoría de las obras pulgadas no especifican a quién va destinada eh, hay la, la escasez de la información sobre la fuente o presión de materiales la microestructura similar verdad algunas de, de, de las analizadas de las pequeñas por incluso las dos tienen la categoría gramatical la práctica lexicográfica bilingüe intuitiva desarrolló, verdad eh, bueno a esta altura del siglo ¿verdad? entonces es más o menos lo que tenemos y los desafíos eh, a partir de este breve acercamiento: ¿verdad? tenemos que revisar, analizar, estudiar las preliminares, eh, los apéndices, de las obras que tienen, la tipología de equivalencias. Esto es un trabajo, otra vez, bastante denso. Eh, la tecnología aplicada: ¿sí? eh, yo traté de expulgar, pero esto implica más tiempo bien y teorizar, etcétera, etcétera, el discurso referido, ver también si esa tecnología aplicada es una producción autoral mmm, íntegra o es, eh, bien, un discurso extraído de diferentes lugares. ¿verdad? ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo se elaboraron los diccionarios? Eh, hay otra cuestión que yo considero hoy día muy importante, es la percepción de los usuarios. ¿Les sirve o no le sirve? Si está y si se compra. Bien. Eh, o bien, atenga, Hay que atender una cuestión aquí: que el diccionario que más se compra es el bilingüe. Y también la decisión siempre está, como dice Concha Amaldonado, el precio. Yo hice una, bueno, una investigación sobre la, la utilización y las profes eh, hacen la recomendación, bien, dan el nombre y, y los padres compran, lo compran el más barato. Y esto está en los supermercados, incluso en la farmacia, de repente un diccionario. Bueno, entonces, uno lo tira o el amigo se actualizó, no se actualizó, sirve, no sirve, y además están los modelos de enseñanza. verdad eh, Hoy, con el mal interpretado enfoque comunicativo, se cree que el diccionario es algo que no debe estar, que no debe aparecer. ¿verdad? Entonces, es un elemento de consulta. Resuelve las consultas, o quién resuelve esas dudas, para la comprensión y para la producción. O sea, que yo considero que son eh, productos que tienen que estar también a la par eh, de la enseñanza, ¿verdad? condiciendo con esa necesidad. Eh, digitalizar los diccionarios, bien, podrían reestructurarse lo que están hechos, eh, pasarlo un formato digital, ¿verdad? O sea, no todo también es digital, porque eh, te, yo creo que la pandemia evidenció que no todos accedemos a, la, a, la, a Internet y a lo digital como uno imagina. Hay gente que todavía tiene papel y necesita el papel, ¿bien? Porque eso va a implicar también otras cuestiones. Eh, y adecuar también los diccionarios a los públicos, ¿verdad? ¿no? Considerar esa, esa, esa cuestión de decir, bueno, básico, medio, avanzado para la traducción, para el aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos eh, cierro con eso este recorrido y creo que ya pasé la, la hora clavada. Bueno, muchísimas gracias. Aguille, vete. Querida, estupendo. Estupendo y, y quedé con, con ganas de de más <ríe> para variar <ríe> mira si es que no hay hay eh, manos levantadas eh, me gustaría mucho hacerte algunos comentarios tengo muchos muchísimos comentarios eh, así que nada si si si alguien no se me adelanta eh, puedo comenzar yo mira eh, en primer lugar porque me quedan muchísimas muchísimas dudas y comentarios en primer lugar, ¿qué sucede con la diatopía del guaraní? Porque por lo general nosotros tendemos como hablantes a generalizar las lenguas indígenas. Tuvimos ayer justamente un debate con, con el grupo, con, con el sindicato de profesores de la, de la universidad donde yo trabajo, eh, en la Universidad de Chile, eh, tuvimos un, un, un debate maravilloso en el WhatsApp, eh, porque hubo un enfrentamiento, bueno, tú sabes que la comunidad indígena más importante en Chile es la Mapuche, el territorio donde ellos eh, viven es Walmapu, está absolutamente militarizado, hubo un enfrentamiento, entonces queríamos hacer una declaración, y en esa declaración queríamos utilizar un vocativo, el Mapudungún, y empezó un debate. Pero el vocativo no se escribe así, se escribe así, no se escribe así, entonces, claro, la situación es que no hay un Mapudungún, hay Varios Mapudungun. Entonces eh, yo creo que muchos de los problemas en torno a, a las lenguas eh, habladas en Hispanoamérica que no sean el español, que no sea el portugués, eh, por, por toda la historia eh, que sobre todo eh, se genera cuando se, se conforman los estados de nación, sobre todo, eh, eh, se va imponiendo eh, la lengua española, sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Entonces, ¿a, a qué voy con esto? La primera duda, eh, ¿cuál es la diatopía del guaraní? ¿Hay guaraníes, ¿Hay un guaraní? Hay, hay, hay, ¿Hay diferencias? Porque claro, tú tocaste un tema interesantísimo que tenía que ver con la, con la grafía, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con el guaraní? Bien, hay. O sea, que ahí vamos a las cuestiones, bueno, de esa cuestión de diatopía, diatópica de de del guaraní también, que no no ha sido muy estudiado. Hoy hablamos de un guaraní paraguayo, se generaliza, pero también habrá otra vez eh, diferencias internas, ¿verdad? Se generaliza en función de ese guaraní paraguayo. Eh, hay una discusión muy dura en cuanto al purismo, en cuanto a lo laxo. En cuanto al yo para que habrás escuchado, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones y esas son las tensiones que se dan. ¿verdad? Entonces, de repente es como que un guaraní muy amplio, pero según eh, hable o según se construya algo, entonces vamos a ir viendo una tendencia purista, una tendencia, pero es muy, eh, muy tendida, eh, muy tendiente más bien a la subjetividad. ¿verdad? Entonces, no, no hay un estudio de decir, bueno, este es el guaraní, esta es... No sé, se habla en la asunción de esta manera. Eh, a tierra adentro tenemos estas cualidades, ¿verdad? Porque hay gente que está muy eh, expuesta al castellano, tiene una, una conducta diferente. Aquellos que están en, la, en el área rural, más distante, tienen guaraní también, no, es, como dicen los alumnos, es un guaraní cerrado, pues es un guaraní que yo no entiendo. Bien, que no se soluciona con un diccionario de repente, ¿verdad? Y eso es, eh, de repente también es salvar, ¿verdad? Con alguien que, que tiene como lengua materna, porque eh, de repente si sí, no bueno, somos bilingües, el bilingüismo va en alza y tal, pero tampoco se mide de qué tipo de bilingüismo es, ¿verdad? Comprendemos, no todos hablamos el guaraní todo el tiempo, ¿bien? Entonces, porque depende de dónde actúes, te vas a enfrentar a, a él o no, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que de repente necesitan ser elaboradas para decir, bueno, este es el guaraní, o este lo ponemos por acá, ¿verdad? Entonces se asume como un guaraní paraguayo, guaraní paraguayo también, que tiene que perfilarse, ¿verdad? Como con esa pregunta de sí, bueno, sí, se tiene que perfilar, porque decir decir, ¿de dónde es? Ah, ¿quién usa? O mayoritariamente otra vez, de ese grupo que me da el censo, si son tantos millones de hablantes y tal, otra vez, ¿hasta dónde llega ese bilingüismo que se gradúa ahí, verdad? Entonces, es como que hay unos vacíos, ¿verdad? Pero decir otra vez, un vacío que sigue permanente, o sea, que sigue vigente. ¿Cómo, cómo no murió? ¿O por qué no murió el guaraní? ¿verdad? Ahí están los misterios no resueltos, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, son cuestiones que, que no están zanjadas desde mi punto de vista. Entonces, claro. muy, muy mío, ¿verdad? Es que sí, porque del momento que no está zanjado... Eh... El, el, el tema es ese, cómo se redacta un diccionario. Mira, Suni te pregunta, muy buena su presentación, me interesaría conocer qué investigaciones se están haciendo actualmente en el país para subsanar esas lagunas. ¿Apoya el gobierno recursos económicos para las investigaciones? Bueno, eh, nuevamente emerge el, el gran tema. Eh, bueno, tenemos nosotros eh, las academias que son, de repente, bueno, tienen una ayuda económica mínima de, del gobierno, o sea que eso prácticamente no sirve para desarrollar investigaciones amplias. Las universidades también, eh, como te había comentado anteriormente, están en ese proceso de, bueno, de, de investigar, y si uno empieza a hacer una lectura, va, eh, verá o consultar sobre el, el guaraní o las investigaciones, Siempre hay gente de fuera, no, no, no, no es mucho de dentro, o sea, de, de, del país que analiza eh, su lengua, no hay. O es un extranjero el que viene a estudiar eh, y bajo, no sé, un doctorado, bajo un programa, etc. Entonces, es algo también que, que no, no nace aún, ¿verdad? Lo mismo, la, la lexicografía bilingüe, que es tan antigua, y todavía no, no fue estudiada, ¿verdad? Esa cuestión diatópica tampoco, ¿verdad? Pero la, las ayudas o el interés también es que se sujeta siempre por ese eh, sostén económico, ¿verdad? Que de repente, bueno, o doy clases o investigo en cuál de ellos voy a tener un rédito económico. Entonces, seguramente la gente se decanta por las clases, ¿verdad? Entonces, claro. no, no, no hay. Y son cuestiones que, imagínate que estamos a 20, casi 30 años, ¿verdad? De, de la educación bilingüe, entonces ahí tendría que haber todo un estudio en referencia al tipo de guarni que se introdujo, los tipos de resultados, el grado de bilingüismo, eh, etcétera, etcétera, que tampoco no, no, no estamos teniendo como para decir, bueno, hacia acá ajustamos o si acá no ajustamos. Eh, no, pocos recursos eh, están en función de esas investigaciones. Todo le puedo decir a, a su nivel. Estela, una, una duda. Hablaste de la Academia de la Lengua Guaraní, que por lo que veo tiene una fundación bastante temprana. ¿Podrías hacer una referencia a la, a la, a la, a la historia de la Academia de la Lengua Guaraní? ¿Y qué posición... Esta academia surgió en el marco de, de la ley de lenguas, ¿verdad? del 2010. Ah, o sea, esta Sí, es nueva. Ya. Hubo antes eh, esa, intentos, esa. ¿verdad? justamente. Pero eh, los datos así como que no, no están, ¿verdad? Y famoso había, eh, famoso le digo, muy paraguayo esto. Había eh, varias organizaciones, ¿verdad? Con la, con la ida y con el éxodo de, de, de los intelectuales, creo que eso se desvaneció, ¿verdad? No hay mucha referencia a, a la labor previa, si eh, fulano de tal estuvo aquí, estuvo allá, pero no hay como un, un, una historia que te pueda referir, ¿verdad? Y ese es un vacío también, porque imagínate que Similar, la, la, la Academia de la Lengua Paraguaya de la Lengua Española también fue una de las primeras, 1927, ¿verdad? Pero después también, con la ida de, de los intelectuales, cerró, etcétera, dejó de activar, no tiene una historia porque los documentos, porque la historia misma se desvaneció, ¿verdad? Entonces, hay como unas lagunas. Esta academia, eh, no te puedo referir porque no eh, veo que se, se habla mucho, pero no te puedo decir esto pasó con ella. Sí, que desapareció. Por eso, la nueva academia es que está eh, emergida en torno a la ley de lenguas. ¿verdad? Entonces, ahí, por constitución, por la propia ley, tal, tiene ya como una conducta eh, más o menos regida en torno a, sus, a, su, a, qué, eh, a su qué hacer, vamos a decir, ya, ¿verdad? Entonces, eh, a partir o sea, de 2012, etcétera entonces ellos llaman a concurso, la gente que entró a... A las diversas sillas entraron por concurso, tienen la, la, la misma situación: académicos de número, académicos correspondientes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más o menos sigue. Eh, trató de sacar, eh, porque es una, una, una cosa muy acelerada, de repente, bueno, una gramática ya tiene, eh, tiene bien su cuestión, refería a la ortografía, sencilla, pero bueno. En ese marco que, que, que está exigida, ¿verdad? entonces trata de sacar esos productos o esos instrumentos. Para... Ahora, el, el análisis y todo lo demás es otro capítulo. ¿verdad? Así mismo también, el, el, el, el diccionario, ¿eh? se empezó a hacer un diccionario monolingüe, pero eso va a llevar años. Entonces sacó algo como a modo de, de dar, ¿verdad? porque las ayudas bien son escasas, el recurso humano y financiero es lo que falta, entonces se hacen y se, se sacan productos, pero que no son de, de larga data, consensudos densos, ¿verdad? O con un equipo que ya esté conforme de, de una manera eh, fija, etcétera Entonces, son productos que, bueno, aventurarse en 10 años, sacar todo eso, bien, eh, lo hicieron, ¿verdad? Pero eh, también decir, bueno, no zanja, no resuelve, porque el, el guaraní tiene varias cuestiones, varias escuelas, eh, varias problemáticas, bueno, no, que es una palabra como una lengua aglutinante, entonces tiene un problema. Eh, dónde empieza la palabra, dónde termina la palabra. Eh, sí, esas gramáticas siguieron también el patrón eh, del español, y ahí otra vez del español es donde tomó. Entonces hay una escuela, ¿verdad? en Brasil por ejemplo tenemos una, una escuela diferente, eh, hay otras escuelas que consideran, bueno, esto pasa, esto nos pasa, hay adverbio, no hay adjetivo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos cuestiones de repente que, que no están zanjadas. Se toman en función de, de cumplir con determinadas cuestiones, pero se tiene que instrumentalizar de una manera un poco más eh, continuada, concienzuda, eh, llegar a la población, consensuar, ¿verdad? Porque tenemos también, el, eh, al no haber una academia, el ministerio fue el que tomó también ese, esa gestión. ¿vale? O sea, cuando pasa el guaraní al sistema educativo, se enfrenta a que hay unos diccionarios, hay unas gramáticas, pero ninguna era institucional. ¿vale? Teníamos de este modo, de este modo, bueno, entonces el ministerio tomó ciertas eh, cuestiones, ciertas decisiones, erradas o no, bueno, es otro capítulo, pero se... Tomó. Pero entonces ahí está la crítica, ¿no? El, el ministerio abre la manga para que entre esto, esto. Pero te, teníamos un sistema bilingüe, ¿verdad? Que el guaraní pasaba a ser lengua de enseñanza y lengua enseñada. Entonces estábamos pidiendo algo muy grande a un... a una lengua que quedó también sumida en el tiempo. ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a enseñar matemáticas o cómo voy a enseñar ciencias en guaraní? Porque no evolucionó en función de, de esas disciplinas, y ahí empezamos ¿verdad? a neologizar, eh, salen unas palabras que nunca terminan de cuajar en el sistema educativo mismo, ¿verdad? entonces tiene unos problemas así como que muy duros, que están ahí que tampoco terminan de son problemas de planificación lingüística en rigor que han vivido, política, han, en han vivido muchísimos países eh, en algún momento en que um, se, se empieza a estandarizar una lengua. Entonces, por lo que veo, el proceso de estandarización, una estandarización bastante tardía, consciente dentro de uh -huh. una planificación, es bastante irregular. Por ejemplo, lo contaba el otro día en, en una clase con mis alumnos acá en Irlanda, eh, el, el, el, el gaélico llamado irlandés fue prohibido por mucho tiempo en, con la presencia, el, el, el, el, la presencia por siglos de, de los ingleses en donde se prohibió tajantemente hablar irlandés llegado el momento coincidente con los movimientos independentistas ¿qué sucede? hay una serie de intelectuales que empiezan a, a, a preocuparse por este proceso estandarizador eh, por ejemplo, eh, viajaron viajaron a países en donde había planificación lingüística, eh, te estoy hablando de principios del siglo XX, no sé, aquí viajaron a Bélgica, ver lo que uh -huh. estaba pasando con, con, con el francés, con el, con el flamenco, por así decirlo. No, Entonces, eh, por lo que veo, ese proceso de planificación es el que tendría que realizarlo. Exactamente. Una consulta, un par, de, un par de consultas. Por un lado, hablas de esta diáspora de intelectuales. ¿En qué momento fue? ¿En qué, en qué fecha fue la diáspora del mundo intelectual? 1920, 30, más o menos. Ya. En la ya. época. Muy sí, bien. Cuestiones políticas. Claro, claro, claro, como bien lo dijiste. Totalmente. Totalmente como bien lo dijiste, lo que habría que hacer, Estela, entonces sería una suerte de, de así como lo estamos haciendo con la historiografía lingüística, con, con la enseñanza del italiano, oh, habría que hacer algo muy similar con el para bueno, bueno, mí, bueno. eh, sí. es una, una tarea pendiente y urgente. Otra consulta eh, que lo hemos tocado muchas veces y, y que siempre insiste en ello, Klaus Zimmermann, Klaus Zimmermann lo ¿Ah? reflexionó en torno a México, eh, el, que de alguna manera el, el, el, se da el, el desarrollo, y se aplaude el desarrollo de la lexicografía bilingüe, pero la gran consolidación de un proceso estandarizador con una lengua eh, marginada o dentro de un bilingüismo, la lengua B, eh, eh, la lengua indígena, eh, que se quiere estandarizar, etcétera, etcétera, la gran consolidación sería con un diccionario monolingüe. Por lo que veo, ese proyecto es absolutamente reciente y está en manos entonces de la Academia de la Lengua Guaraní. Sí. En manos de la Academia de la Lengua Guaraní. Y bueno, como la ley le, le dice, cuando tenés esto, esto que hacer, entonces tratan de cumplir con eso, pero también... Eh, los recursos siempre son limitados pero entonces eh, quizás eso no, no sea continuado quizás saquemos o sacan una gramática eh, bien para tenerlo a mano, etcétera pero que no va a responder a todas las necesidades y a todas esas cuestiones que decís, bueno, una cuestión historiográfica el diccionario monolingüe bueno, guaraní bueno, es reciente, se, en dos, ahí en diciembre se sacó algo, pero también es eh, una práctica, ¿verdad? Porque ahí uno va viendo, eh, se puede definir, no se puede definir en las decisiones que tomar eh, la academia que pueda asumir en esa cuestión bien eh, normativa, purista, por más de que pueda decir también que eh, pueda ser sincrónico, descriptivo y tal, pero puede permear igual eh, en, por detrás de las acciones esas cuestiones, ¿verdad? Y otra vez después decir, bueno, ¿a quién va destinado ¿verdad? Porque... Y también, o sea, los discursos de repente sí, bueno, bueno, un diccionario oficial, una gramática oficial, ¿verdad? Y ahí empezamos, tal vez, con, con esa problemática que, que se tiene ¿verdad? de las diferentes escuelas, de las diferentes eh, posturas. Y, bueno, alguien que se abre más a la evolución de la lengua, ¿verdad? Y al y al que y tal. Y otro que quiere encerrarse y cubrir todas esas necesidades dentro de la lengua. Entonces termina haciendo un guaraní que nadie entiende o pocos entienden. ¿no? Entonces ahí se distancia. Y está en la, en la Secretaría de Política y Lingüística, también emergida con esta um, ley, eh, trata de hacer en, en cuanto a sus recursos, porque nuevamente es la, la Secretaría con el presupuesto más bajo. Entonces, otra vez, que puede accionar, ¿verdad? O sea, la ley está, ¿verdad? O sea, que, y la, la ley de lengua es muy eh, focalizada, incluso como ya te dije en, en la otra charla, referido al guaraní, ¿verdad? o sea que más bien ahí es el guaraní el que recupera su lugar y eh, el foco está bueno en que pase a ser una lengua eh, bilingüe totalmente, ¿verdad? porque si hasta hoy bueno hablan los materiales, etcétera, pero todavía no todo está bilingüizado, eh, la cartelería, la las instituciones a partir de este año, bueno, sí ya se exige el uso del, del guaraní en las instituciones públicas, eh, va emergiendo en la educación superior, porque hay un, un corte, ¿verdad? O sea, empezamos en la educación inicial, termina en la educación media, y el, la educación superior, bien, hacía chaucito al guaraní, ¿verdad? O sea, que es un sistema que, que acababa. Y ahora, bueno, se está tratando con la Secretaría justamente hacer esa concienciación de que debe continuar. Pero también hay, otra vez, hay unas cuestiones de planificación, de estandarización, etcétera, etcétera, en función de qué, ¿verdad? Porque es la lengua del trabajo, ¿bien? Para comunicarme, para trabajar con el resto bien, lo, lo, lo voy a tener que hacer en guaraní de repente, ¿verdad? Y, y así va, o sea que hay unas cuestiones no zanjadas, no evacuadas, y, y esto mismo va, ¿verdad? O sea que vos decís, estos diccionarios son todas producciones autorales, eh, ahí mismo ya se evidencia. ¿verdad? Y lo mismo pasó, también, pasó con, con la lexicografía de, del español. ¿verdad? De producciones autorales, bueno, que emergen ahora, pero también eh, faltan. O sea, de las dos lenguas, tenemos dos vacíos grandes. Una historiografía de, del español paraguayo, una historiografía del guaraní paraguayo, ¿verdad? porque Meliaria nos dice, eh, la colonia, y bueno, ese guaraní criollo, ese guaraní criollo es el que queda como un guaraní paraguayo, pero otra vez, ese guaraní paraguayo, ¿qué tiene? ¿Cómo se habla? ¿Quiénes no hablan? ¿Qué nivel de proficiencia tiene, no sé, la mayoría de los hablantes? El caudal México, etcétera, etcétera, entonces vamos por ahí. No es imponer, ¿verdad? Pero, eh, lo, y después todas las cuestiones ya muy de sentimiento, para él la lengua identitaria. Ay, si no habla guaraní ya se le juzga a alguien, verdad ¿no? Pero eh, también es muy de boca para afuera, ¿no? porque a la hora de la realidad bien, no, no, no acontece tampoco así. Entonces, eh, como hablaba, como decía, la, la voluntad política para la producción de diccionarios, para la producción, para la conservación y preservación de la lengua, ¿no? para la planificación de la lengua. Yo creo que ahí está el reto. No hay no, tiene que ser Tienen que ser los los estados y, y por ellos y a través de ellos los gobiernos. Eh, y también hay una cosa, tú lo puedes corroborar siempre, eh, eh, todo proceso estandarizador tardío de una lengua, llamémosla regional, o una segunda lengua, una tercera, una cuarta lengua, eh, va a tener un proceso exitoso eh, habiendo dinero, ¿no? O sea, es eso. Países ricos con, con, con estandarizaciones tardías, exitosas, pero también eh, países que reconozcan esto de la mejor manera. Está aquí la voluntad de reconocerlo, claro. pero siento que se queda en un acto de, eh, de, de hable en su primera fase. ¿no? Una consulta, ¿hay licenciatura en lengua guaraní en la universidad? ¿Y eso Hay. desde cuándo? ¿Puedes decir más o menos cuándo, cuándo se...? ¿Se instaló la, la licenciatura? ¿Es de larga data o no? Y habrá de tener unos 50, 60 años. No, no, no, no recuerdo ahora mismo la fecha exacta, ¿verdad? porque hay también instituciones. O sea, que hubo formadores de, de lengua guaraní, sea, a nivel de profesorado. Eh, cuando se crea el Instituto Superior de Lenguas, que te dije, eh, se crea, te había referido la vez pasada, se crea primero para el inglés y luego con... Eh, entra la licenciatura en lengua guaraní. Después hay otros institutos también que dieron eh, esa formación, pero no, no, no es así de larga data. No, no tendrá más de 50, 60 años. Vale. Pero eh, con esta, se llama, con el, la ley y el sistema bilingüe educativo, bien, emergieron varios institutos eh, y ahí otra vez empiezan las tensiones. Bueno, ¿qué tipo de guaraní se da? qué tipo de profesores se lanza, etcétera, etcétera. Era una disputa dura, férrea, en cuanto a la formación. En la Universidad Nacional es la, la que tuvo la licenciatura primariamente, pero después también, a nivel de profesorado, hay más. Y eh, creo que el Ateneo creo que está teniendo también licenciatura Pero forma, eh, bien, un profesorado y luego puedes pasar a la licenciatura. Y en algunos lugares tenían y luego se desvanecieron. Muy bien. Pero eh, tiene esa, esa potencialidad. O sea, que es una de las licenciaturas que más egresados ha tenido dentro de la Universidad Nacional, de luego el inglés. Pero es interesantísimo. Tú hablas que es nuevo. Para mí, 50, 60 años es mucho tiempo, Estela. Por ejemplo, en Chile no tenemos una licenciatura en Mapudungun y lo Ajá. más probable es que, dado los tiempos y, y, y por el contexto que estamos ahora, que, que se está redactando por primera vez una, una constitución con, con constituyentes votados eh, democráticamente, no, no es una constitución a puertas cerradas, histórico, lo más probable es que salga este tema más pronto que tarde y nos va a pillar también con una planificación absolutamente verde eh, con estos buenos propósitos, como bien dices tú, no, con esta, este sentido de identidad que es de la boca para afuera. Entonces, claro, que exista un país en Hispanoamérica que lleve 50, 60 años de tradición universitaria de enseñanza de una lengua hace que esto sea absolutamente anómalo y muy, muy interesante. Una consulta, porque también mientras veía tu rastreo historiográfico, hay todo un desarrollo interesantísimo en lo que se entiende por, por lingüística misionera, como tú bien uh -huh. dijiste, y luego viene el siglo XX. Eh, eh, con toda esta producción lexicográfica bilingüe, que yo creo, desde mi desconocimiento, que también debe ser única, debe ser, yo creo que el, el país que tiene mayor cantidad de diccionarios bilingües de esta característica, pero hay un silencio en el 19, ¿qué diablos pasó en el 19? ¿Te acuerdas <risa> que cuando lo hablamos también en relación con el español de Paraguay, el, el, hace meses atrás, ¿te acuerdas? ¿Qué, qué Pasa, o sea, dan ganas, ¿no? Dan ganas de ver, porque sí. todo esto va de la mano con los procesos históricos, con las conformaciones de los estados-naciones, con lo que sucede con, con, con la enseñanza. ¿Qué sucede con el 19 en Paraguay? Y ahí es una laguna bastante interesante. Ahora justamente cuando empecé a indagar, bueno, lo, lo de Lías y tal, vas diciendo, bueno, ¿qué pasó? Ahora, Hay un, un silenciamiento antes de... de de esa guerra, ¿verdad? O sea, que, bueno, teníamos también la, la dictadura, eh, otra vez de Francia y tal, que se prohibió. O sea, ese guaraní que fue prohibido, por eso hablar media, dice: bueno, fue una lengua nacional, una lengua de, de puertas cerradas, o de lengua coloquial, lengua de. Bien. Entonces, hay el silenciamiento, pero yo creo que estará oculto hoy. ¿eh? Eh, hay literatura, o habrá algunas cosas por ahí, pero. Eh, ese auge se da en la lexicografía, sobre todo en el nuevo siglo. Pero eh, de, de esa época no, todavía no, no, no encontré algo, pero yo creo que está estará. O si no está aquí, está afuera del país. Yo creo que más por ahí va la cosa, eh, ese detalle. Pero yo creo que hay que hacer como una historia también de la educación lingüística o la enseñanza de lenguas en América. Porque ahí también me da, hay mucha de historia de la educación pero no de la enseñanza de lenguas. ya sea el español, ya sea el guaraní, ya sea las lenguas extranjeras. ¿no? Pues, ¿cómo se, se dieron ahí con esto de Elías? Uno va viendo así, bueno, ¿qué pasa? O que eso es el silenciamiento, es lo mismo. Ellos vinieron, hay un silenciamiento en ese siglo previo, pero luego emerge en, ya en 1900 todas esas cuestiones. ¿vale? Entonces, hay, pero como te digo, no eh, me quiero aventurar y decir, bueno, esto pasa o esto Por eso te digo que. Tenemos licenciaturas, eh, profesorados, hubo eh, carreras que lanzaron. ¿vale? Y bueno, ahora estamos en esa vuelta. Bueno, ahora hay una carrera eh, que tiene cierto rédito. O sea, tenés campo laboral, vas a enseñar en un colegio, en la universidad, en un instituto. Entonces, hay como una salida laboral. ¿vale? Entonces, y bueno, va tomando conciencia y se va, se va haciendo. ¿vale? otra vez, ¿qué escuelas? Porque... Eh, se hablaba del Instituto de Lingüística o eh, lo encontré con varios nombres, ¿verdad? entonces también por ahí hubo gente que se formó. O oh, esta gente, ¿de dónde lo aprendió? ¿verdad? Lo, lo, lo que hicieron ya, ya por el 20 y tal, eh, 30, 40, ¿dónde lo aprendió? ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo aprendió? Entonces, eso también hay como que estirar y empezar a ver cómo se tejió ese aprendizaje de, de, de los diccionaristas de, de aquel momento. Y antes de eso, más. Claro que sí. Hay aquí una dicotomía interesantísima. 1967, lengua nacional. 1992, lengua oficial. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? Y qué pasó, qué políticas se implementaron en el 67, porque hemos hablado mucho de las del, del 92 en adelante, cierto que es cuando ya se instala el concepto de lengua oficial, empieza esta, esta estandarización con una planificación lingüística, con, con algunos problemas, pero, pero se da. ¿Qué pasa con, con 1967 y este concepto de lengua nacional? Creo que, bueno, ahí en, estamos en, en plena dictadura, ¿no? sí. eh. Esa es una, una cuestión también que, que ronda, pero que, que se ha visto esa necesidad y en, en algún momento pasa el sistema educativo, porque es por ahí donde se, se va fijando también la lengua, eh, el nivel de analfabetismo, el nivel de deserción escolar, etc. Entonces, algo pasó para que, que se diera esa lengua nacional, porque yo creo que se siguió hablando, se siguió haciendo y, y los datos sensales, verdad el mismo artículo referido a Melia Muestra y hay una población elevada que hablaba el guaraní, ¿verdad? entonces era como el, vamos a dar luz ro, eh, verde a esto que estamos negando. ¿no? era entonces hay una, una especie de conciencia, eh, bien, ciertos trabajos que se hicieron en, en torno a eso, pero también, si te fijas, verdad es el silenciamiento que se dieron con, con la producción, ¿no? si bien los diccionarios más clásicos se fueron reeditando, es posterior a, a la. La dictadura también que se producen nuevos diccionarios. Imagínate, producir un diccionario que podría haber sido considerado subversivo, alguna cuestión. ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo que se dio? Y lo mismo, estamos ahí en, en la literatura. Eh, se dieron ciertas cosas, pero eh, ese capítulo ahí, yo creo que necesita ser abordado, pero desde de, de varias perspectivas, tanto del castellano, tanto del guaraní. Eh, a ver cómo se dio y qué se dio, ¿verdad? Porque eh, si entró en el sistema educativo, bien entró como para mantener al alumnado dentro de, del sistema educativo, ¿verdad? Exacto. Eh, bueno, era un, un tipo de bilingüismo o un tipo si de sistema de educación bilingüe, luego pasa, se o sea, el guaraní era como para mantenerlo, para que no se pierda, luego pasa a este sistema que tenemos hoy, entonces, como le, el otro, el guaraní era una lengua enseñada, nada más. Y en este sistema pasa, bueno, de las dos formas, pero creo que más también sigue sí siendo una lengua enseñada. Pero eh, algo aconteció ahí en, en la política como para que se viera esa necesidad de decir, bueno, es una lengua nacional. Un reconocimiento. Eh. Recuerdo los manuales de esa época, que detallaban todos los países en lengua, cuando eh, no, no entendían ni que era lengua oficial ni lengua nacional, y lengua nacional guaraní. Eh, que sí, decía, estábamos en el sexto grado, ¿ver? pero aparecían allá por 1900 y algo. <risa> pero eh, hay como un, un hueco de decir, sí, bueno, ¿por qué? Ahí hay una cuestión glotopolítica que, que falta también analizarlo, ¿verdad? Pero hay muchas lagunas. ¿sí? Me, medio que nosotros no estábamos de oye. Sí. Oye, una, una última consulta mientras no vea en, en, mis manos levantadas, eh, y sería la, la última para no, no, no aburrirte, querida. ¿Con qué no. diccionario te quedas tú? Por ejemplo, si hay que recomendar un, un, un diccionario, por ejemplo, te, te pongo el paralelo de, de, de Chile, que, que es lo que tengo aquí, a mano, cuando alguien me, me, me consulta un diccionario de Mapungun, español, español Mapungun, yo digo Augusta, que fue un sacerdote alemán eh, y un diccionario que ya va para, ya, ya tendrá 100 años, es el mejor uh -huh. a mi juicio. Eh, ¿Cuál recomendarías tú o cuáles? Bien. Bien, de sin mirada lexicográfica, bueno. A ver, eh, este diccionario que demostré, que es del niño Trinidad, que es bastante de 1800 páginas, tal, está bien estructurado y uno puede evacuar ciertas dudas. Yo traté de hacer un ejercicio que era bueno para eh, la producción de diccionario bilingüe, trilingüe y tal. Bueno, uno puede ir buscando cosas y tratar de zanjarlas. El diccionario de Wash es otro eh, elemento bien interesante porque tiene mucha información. Claro que no, si uno no, no maneja determinadas cuestiones, no, no, no termina de, de zanjar eh, dudas, pero están ahí las respuestas. Lo que yo diría que me falta es actualizar esa información a un formato más eh, de aprendizaje, más informativo, más actual, quizá. Y de los diccionarios pequeños es este azul, que es el de Feliciano Acosta y Natalia Priboyen ¿sí de Canesia que es un diccionario que evacua bastantes dudas para ese nivel incipiente. ¿vale? O sea, que uno busca, ahí está, uno busca, y, o sea, que yo en, en, el, en la escuela o en el, más bien, en el colegio cuando llegué a enseñar, era ese de repente decir, bueno, esto lo usamos sin haber estado todavía tan expuesta a lo que era la, la práctica, lexicográfica la y todo lo que tenía que resolver el diccionario. ¿vale? Pero eh, va por ahí, verdad ¿vale? porque después... Es una búsqueda interminable, buscados, no encontrados. Y este diccionario de Anselmo Júger Peralta también lo veo, no me había acercado mucho a él, ¿verdad? pero lo veo como algo que también puede otorgar algo. Hay cuestiones así como decir, bueno, eh, Curepi, ¿verdad? Que es bueno, el mote que le dan los paraguayos a los argentinos, ¿verdad? ya desde 1950, está, ¿verdad? Y bueno, él lo, lo habrá puesto porque estaba viviendo allí en la zona y lo, lo habrá registrado, pero que de repente ninguno de nosotros lo. No, lo conserva, ¿verdad? o eso está hoy como un paraguayismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero son cuestiones que hay que a ver, ¿verdad? por eh, la información que da. Siempre decir, sí, bueno, WASH, eh, el vino Trinidad, que es bastante profuso, y entre los chiquitos me encantaría por el, como le dicen los alumnos, diccionario azul, ¿verdad? <risas> por ¿En, el cuál color? Tú, ¿En cuál tú colaboraste? ¿Tú colaboraste en alguno de estos? ¿O estás colaborando en alguno? En de... el monolingüe, en el monolingüe de la academia Eso, eso. En el monolingüe y nos puedes contar breve, ya con hoy es que yo no, no paro me, que tranquila se, podría, nadie me preguntó nada podría estar es que me encanta claro a veces me tengo que callar cuando veo manos para así levantaditas así ya, no, ya, no. Que, que, que hable que, que hablemos todos pero si no uy tengo así pero un mira cómo será que le escribí a Ignacio Bosque porque quiero entrevistarlo o sea me quedé con tanta cosa pero claro era, iba a ser ahogarlo Cuéntanos la experiencia de, de redactar un diccionario monolingüe guaraní, que es, debe ser un, un momento, aunque esté verde, aunque eh, tarde mucho tiempo, da lo mismo, los diccionarios bien hechos toman, se toman su tiempo. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia? Me oh, espera. Bueno, eh, yo colaboré, ¿verdad? trabajé muy poco a poco con una de las académicas que es la actual ministra de política e lingüística a la vez eh, que ella había trabajado un diccionario monolingüe dentro del, del ICE, del Instituto Superior de Educación Superior, dentro de la cátedra de, de, del profesorado Morán. Entonces hicieron ellos como un ensayo. Y después me tocó estar con ella justamente eh, cuando había defendido yo aquí mi, eh, mi tesina o la tesis de maestría, ¿verdad? Que hablé sobre los diccionarios diferenciales. Entonces ahí, bueno, vamos a trabajar, vamos a arreglar aquel diccionario dentro de, de, del instituto. Y luego ella pasa a ser ministra, que eso ahí, ¿verdad? Eh, en proyecto. Empezamos a trabajar para acondicionar aquel diccionario bien con un formato. Está bien hecho, o sea... Tiene informaciones, tiene cuestiones muy, muy buenas, decididas en, en torno a eso. Y bueno, queríamos hacer unos ajustes, una ampliación, etcétera, etcétera. Entonces, quedó eso ahí. Después, bueno, surge lo de la academia, eh, que querían hacer diccionarios, no, no había gente formada, etcétera. Entonces, era eh, hacer unos cursos para eh, los interesados. Y luego fue la planta. La planta, bueno, sigo muy matriz eh, del español, ¿verdad? O sea que. Eh, ahí tengo como una matriz, el, el diccionario de, de Ingeniería que me, me facilitó Rafael Rodríguez Marín, eh, en ese sentido. Eh, y sigo ese patrón, pero tratando de, de ver lo, lo, lo que se puede combinar con el guaraní. ¿verdad? Porque tenemos otras cuestiones, pero también tenés esa gramática que es el elemento de insumo como para seguir, bueno, ¿qué vamos a poner? Pues, Viste que hay una, una cuestión, si existe si, si este tipo de palabras. Que si ponemos polaridad, verdad, nominal, o sea que la, la palabra, bueno, en un momento eso es un sustantivo, luego es un adjetivo, etcétera, etcétera. Entonces, redactamos, ordenamos, fuimos viendo formas complejas, formas de tal y tal, eh, las categorías, eh, bueno, en fin. Luego empezó el ensayo con la gente porque era con gente eh, voluntariado, imagínate. Entonces, bien, el voluntariado no, no cojaba, O sea que vamos, no vamos, se producían definiciones, no satisfacían, no, no cubrían, eh, es decir, cuál es el hiperónimo, cuál es esto, cuál es el otro, etc. Todo ese ensayo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces fue, eh, bueno, meteórico porque en dos años sacamos algo que seguramente estará bien, eh, lleno de, de fallas, pero bueno, es un intento, porque si no no intenta no, no sé, ¿verdad? Y más la idea que tenían ellos era, bueno, hacerlo aquí, ¿verdad? Eh, con gente nacional, vamos a decirle, y no traer a otra gente de fuera. A veces se contrata a alguien de fuera y bueno. Entonces, eh, se, se trabajó después con un grupo grande, la gente fue eh, desapareciendo, empezamos a revisar el de Mario. Eh, a revisar las definiciones, eh, bueno, y cuando yo decía, bueno, esto no, no, no cubre, esto no va, esto sí, bueno, y era una cuestión de, de entre las dos ahí, bueno, decir, sí o no, no funciona, va bien, no va bien. Y luego, bueno, encontramos a alguien que sí redactaba mejor, eh, bueno, y a, ahí se fue saltando la cosa, ¿verdad? entonces algunas decisiones que se habían tomado se ve ya solo en la marcha, ah, esto no funciona, eso lo ponemos así, y además, o sea, que como es un trabajo de academia, va a permear la visión de los académicos. Entonces, eh, yo puedo sugerir todo, pero también, como decían ahí eh, el profesor Rafael y todo lo demás, llevas todo y el pleno te deshace todo. ¿verdad? Bueno, entonces es una cuestión así como que es tensa, una cosa que da, una cosa que podría ser, el que debería ser y el que creo que debería ser. Pero se dio, salió algo llevó tiempo la, la corrección, el afinamiento. La cuestión sí está otra vez zanjada, la duda de se cubren todas las palabras. Porque tomamos un corpus. La, la, la Secretaría de Política Lingüística aquí tiene un corpus pequeño, pero un corpus para contextos que pudo recabar y pasar y hacer todo ese proceso. Lo, lo que falta es justamente esa voluntad, de, el dinero y tal, para acrecentarlo. ¿verdad? Porque, y bueno, y otra vez, el tipo de textos que estaba en ese corpus no quebrantaba la estructura del guaraní bueno para una, una cuestión de la estructura eh, se si afecta no afecta está lleno de bueno de, de hispanismos etcétera entonces el corpus también no era suficiente pero el lemario eh, la, la, las cinco mil palabras que se había puesto en, en el proyecto inicial se sacaron de, de ahí ¿verdad? entonces y después bueno se tiene todo el, el, la lista de, de una buena cantidad de obras eh, bilingües, por, por ejemplo, para las entradas, pero también quedó ahí, ¿verdad? Porque como te digo, eso si no tenés un equipo fijo, permanente, no, no avanzás, ¿verdad? Porque ahí también y, y va a implicar formar a esa persona, porque eh, las licenciaturas o las carreras, o bien, no dan mucha información lingüística, ¿verdad? La lexicografía prácticamente no se da ninguna en las carreras de lengua. Eh, entonces, fíjate, estás teniendo algo, y a, a veces esa formación, ese producto, voy a hablar es muy enfocado a la enseñanza, entonces hay un mayor componente de ese ámbito, y no para la investigación lingüística, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es donde uno ve, bueno, qué falta o qué no falta, eh, esa formación, bueno, más orto, eh, eh, gramatical, conocer más, porque de repente, bueno, ah, la gramática fue pues, la niña fe en un tiempo, ¿verdad? no, bueno. No, pero cuando vas a, a trabajar con este tipo de productos necesitas ese conocimiento de la lengua y necesitas el conocimiento de, de las dos, de tres o más. ¿verdad? Entonces es un desafío, ¿verdad? Una, una experiencia eh, dura, ¿verdad? porque bueno, así, bueno eh, yo era como una consultora, pero yo no tomo eh, decisiones. Sí, trabajamos. Eh, acompañé todo el proceso, bien la revisión, etcétera, etcétera, pero esas aprobaciones siempre las va a sacar el, el pleno de académicos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, pero es una experiencia, o sea que, como dice Federico, puedo hacer todo un libro de ello, ¿verdad? Porque tenés un corpus que no está abastecido otra vez y, bueno, y se quería, se, se, se define, tenemos, bueno, es de carácter sincrónico, en los últimos 50 años, el de Mario salió del corpus. Se trató de tomar el, el, el corpus para ejemplificar también, no meter esos eh, ¿cómo se llama? ejemplos inventados y que sé yo, porque ya iba a permear la subjetividad, etcétera, etcétera. Entonces, pero después se tuvo que recurrir otra vez a, eh, a, a otros textos que no estaban dentro del corpus para poder ejemplificar. ¿verdad? Entonces, pero esa, esa nota que dio la pasada Lara, es decir, bueno, no asignamos quién dio. Acá con una cuestión, bueno, eh, científica, es decir, asignar a, al autor, ¿verdad? Pero eso que dijo, él, no asignamos quién, pero pon esto al final, eh, quienes te sirvieron de fuente, entonces también es un recurso, ¿verdad? Porque de repente, justamente en un, el Congreso de la semana pasada, alguien habló, aludió a algo y le dijo, pero ¿y quiénes son los no, ejemplos? Porque es el, tipo, ¿de quiénes tomaste? Porque eso es el ejemplo, tipo el de la autoridad, porque lo tomaste de ahí, ¿verdad? entonces hay una percepción que bueno es una autoridad en el sentido de que solamente eso vale ¿verdad? Pero, un ejemplo en este sentido era informativo y otra vez tenías que pulir si se cumplía y habrán pasado algunos después cuando empezás a mirar algunos que no estaban cubriendo porque como es una lengua que tiene diferentes conformaciones bien justo se puso la que no era como sustantivo ¿verdad? o el, la persona encargada de los ejemplos y tal y además tenés otra vez en contra que la la computadora misma no te salva nada, porque ahí es teclear de manera bien. O sea, que es de cero, prácticamente. Bueno, con el español, bueno, por lo menos algo te dice el corrector, ¿verdad? Después vas bien. Pero con el otro, que no tenés ni todas las teclas y tenés que recurrir a este formato, y bueno, etcétera, etcétera, y si es o no es así. Y después ves de la, la evolución de un registro, otro registro, como lo dijo Gulán. Solamente tenemos tres productos monolingües, ¿verdad? El, el ICE, que es el previo al de la academia, y otro también, no, una obra de autor un médico que hizo una obra y que, que también pero es del 2003. Entonces, bueno, va mirando cómo lo recogió y tal, ¿verdad? Pero son eh, prácticas pequeñas que yo creo que se tienen que hacer. El tema es que, digo yo nada más, que si dejamos mucho tiempo software, uno ya se olvida. Eh, qué sé yo, no, no, porque no sé si toda esa capacidad quedó instalada dentro de la academia. ¿verdad? O de repente, bueno, otra vez vuelve a ser un producto personal, ¿verdad? O sea, eh, lo hace Fulano y tal, y bueno, entonces eh, esa cuestión mancomunada se podría desvanecer. O la capacidad no, no quedó instalada. ¿verdad? Bueno, en fin, ahí, ahí hay un libro, unas 50 páginas de historias <risa> del de la confección de un diccionario monolingüe en una lengua que no sea el español. ¿no? Claro. Y sí, porque la, la, ahí también, o sea que yo miraba, ¿verdad? bueno, bueno, ¿cómo lo definen acá? La, la, la, la lexicología brasileña también es muy linda, o sea, a mí me gustaba. Eh, el diccionario guay, son las cosas así muy... Después te ibas, bueno, al inglés, y veía otra vez, y bueno, así bueno, se parece a esto, se parece allá. Y uno ya no, no sabe por cuál decantarse, ¿verdad? Porque hay muchas, y como dijo, bueno, alguien dijo una vez, pero ¿por qué no estamos acá? ¿Por qué no nos vamos a ver el ruso? pero quién más habla ruso? <risa> no, sé, no, sé. <risa> no, lo que habría a estar que hacer con una, una lengua más similar, ¿verdad? Lo que habría que hacer es buscar los ejemplos con lenguas aglutinantes que ha habido, sí. que, que ha habido lo, me imagino que lo han hecho, obviamente, pero, pero qué interesante, porque claro, estamos viendo justamente otra estructura y cómo se... ¿Cómo se le matiza? ¿Cómo se le matiza en una lengua aglutinante? Eh, fíjate que no lo, no lo había pensado, entonces, claro, es un, otro tipo de hacer. Es otro de tipo, y ahí justamente eh, emergía la discusión, bueno, no, ¿hasta dónde es una palabra? Bueno, es, bueno, es o no es, ¿verdad? pero también, ¿verdad? Eh, hay unas conductas, ¿verdad? Que vos mirás los diccionarios, cómo se manejaron, eh, la lematización, bueno, en la forma plena y tal, eh, esos sustantivos que tienen biformidad, triformidad, etcétera, bueno. Entonces, se decidió las variantes, porque hay algunas, bueno, en una entrada, los sustantivos triformes en una sola entrada, para evitar esa esterilidad, ¿verdad? y acá, y allá, qué sé yo. Eh, en algún lugar, el ejercicio decir bueno, sustituye el lema, ta, ta, ta. Bien, ¿verdad? pero eh, todavía no me detuve decir, bueno, vamos a analizar a ver qué, qué hubo. O qué, qué dio ¿verdad? era como salió el producto está ahí y después uno lo, lo mira después de un tiempo y dice, bueno funciona o no funciona ¿verdad? o tampoco sí. decir bueno ¿sí, si la gente lo está leyendo porque a veces bueno es un diccionario oficial es un no no sé ¿verdad? entonces ahí se vende otra vez otra cosa etcétera etcétera ¿verdad? entonces hay muchas cosas que definir cuando uno se enfrenta a una lengua que no es lesiva, etcétera hay diferencias Qué maravilla, sí. qué maravilla todo. Podemos seguir conversando y seguir conversando del guaraní, de la estructura del guaraní también, porque esto es un ejercicio lingüístico, de las políticas y la planificación lingüística de, de, de lo que tiene que hacer el Estado paraguayo, de lo que podría hacer, de lo que ya ha hecho, que, que está súper bien también, o sea, este reconocimiento, eh, esta historia y esta historiografía, eh, Nada, Estela, yo creo que vamos a seguir conversando de estas cosas porque queda mucho por, por, por, por hacer y por reflexionar y como hablábamos el, el, el semestre pasado, hay mucho por, por hacer también en, sí. en tu zona. Está todo por hacerse, como decía Darío. Sí. Es como que ahí está todo por hacerse. Sí, así. Eh, yo creo bueno, que la, la, la investigación lingüística todavía no está avanzada. Y, y se da como una cuestión así, fíjate que con el auge de, de la ley, del sistema, hubo así como producción de diccionarios, producción de materiales, ta, ta, ta, ta, ta. y después eso se diluyó, no se produjo más también nuevos diccionarios, el, el pensamiento, la reflexión ya no va por ahí, entonces como que se desvaneció otra vez, y hay un silenciamiento en el mismo sistema educativo, ¿verdad? entonces otra vez decir, bueno, ¿qué pasa por aquí? ¿Verdad? O era de momento, o era de entusiasmo, algo pasó. ¿verdad? Eh, sí, la Secretaría ha sido un, un camino eh, tratando de encaminar eh, esa planificación, esas políticas, porque también hay esas lenguas eh, que, no son guaraní, eh, que no son el guaraní, que tienen que atenderse, la educación indígena, eh, bien, y hay lenguas que están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no, la lengua guaná tenía tres abuelitas nada más que, que están hablando. Muere una de ellas, quedan dos, pero entonces eh, ahí terminó la lengua, ¿bien? Porque cuando, no es cuando queda el último, sino cuando el otro con quien yo pueda hablar, la lengua de la lengua. Entonces eh, están ahí en ese proceso de rescate, etcétera, etcétera, pero son cosas eh, que necesitan reflexión, que necesitan apoyo económico, recursos humanos, ¿verdad? Yo creo que hay mucha información que también tiene que ser atendida desde la universidad, con la formación ya sean en castellano, ya sean en guaraní o en la, las otras lenguas, porque esa reflexión se necesita para poder avanzar y decir, bueno, soy paraguayo, hablo de esto, tengo una reflexión sobre ello. ¿verdad? Pero sí. Eso mismo. Querida, gracias y gracias a todos. Lo eh... que se quedaron. Sí, se <risa> quedaron sí. unos cuantitos. Hoy hubo menos público. Pero fiel. Sí, sí, Vanessa. <risa> abrazo a todos, abrazo Dale. a todos y nos vemos el próximo viernes. Dale, chao.